Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar de manera breve y rápida cómo pueden utilizar el efecto de Green Screen o de Chroma eh, directamente desde el editor de video Kdenlive Live eh, que seguramente ustedes ya tienen instalado en su distribución de Linux favorita Así es que vamos rápidamente abrimos el programa y por supuesto nos tenemos que ir a project agregamos los archivos que vayamos a utilizar yo en este caso ya los tengo por aquí listos eh, tanto el video creado con fondo de pantalla verde como una imagen que es la que vamos a editar muy bien una vez que tenemos esto eh, pues pasamos a nuestra línea de tiempo el video que vamos a editar como verán aquí está su, su pantalla verde y una imagen que hayamos seleccionado o donde querramos ir este digamos que nuestra animación realice la acción eh, bueno, algo que es muy importante es que sobre el video demos clic derecho agreguemos la transición Composite y que hagamos que abarque todo el video así que lo siguiente será la lista de efectos vamos a Alpha Manipulation Blue Screen si de repente se hacen se enredan digamos que pues solo escriben aquí Blue y aparecerá entonces lo siguiente será sobre este cuadrito, el Color Key lo vamos a seleccionar Pick Screen Color y vamos a elegir el color de fondo le damos a aceptar y como verán automáticamente ya el fondo cambió y ahora ya nuestro personaje estará bailando sobre este extraño fondo surrealista y cósmico bueno, esta es un poco una manera digamos burda y rápido, ustedes pueden ir también acá jugando un poco con los valores para disminuir la cantidad de verde que se ve aquí tal vez yo cometí el error de que esto es azul y el fondo tiene muchos azules y puede llegar a perderse pero bueno, ustedes elijan una, una imagen pues digamos más adecuada y verán que no tiene ningún problema así es que por el momento es todo y hasta la próxima